...para nosotros como asociación es muy importante... ...que hoy día 23 de octubre... ...a la llamada de, de la caminata que hacemos familiar... ...que es la sexta que estamos organizando... ...acuda parte de la población... ...es muy importante porque es que se da apoyo... ...se da apoyo a la investigación... A ...la investigación del cáncer de mama... ...pero también de cualquier tipo de cáncer... ...es una, una solidaridad de estar en esta caminata... Yo siempre digo que es una caminata es caminar, aquí no hay nadie gana, nadie pierde, sino simplemente damos visibilidad a lo que es la investigación. Esta caminata solitaria tiene básicamente dos valores importantes. Al primer en sí el contingut de la mateixa, que es el fet de poder recaptar recursos para ayudar a la yuita contra el cáncer. La otra también es la mateixa fórmula, la coordinadora, de Viladecans contra el cáncer, que al cafés que agrupa asociaciones del municipi y personas del municipi y colabora entre todos para organizar qué tipos de actividad. tant para una par la colaboración y para una altra la ayuda solidaria que es fa a la yuita contra el cáncer. partán cree que es una, una de las mejores muestras de la solidaridad de Viladacans y también de la participación de la gente de Viladacans en todas las actividades. Es importante porque hay que concienciarse mucho, sobre todo porque intenten investigar y todo eso. Pues para mí es muy importante porque es visualizar esta enfermedad y, bueno, y para ayudar simplemente. Me parece genial que los pueblos pues hagan cosas, eh, bueno, para visualizar todas estas cosas. Yo creo que todos nos podemos ver afectados o siempre tenemos a alguien cercano que haya sufrido o padecido esta enfermedad. Y bueno, pues eh, súper interesante y espero que cada vez seamos más personas que podamos colaborar. Al final es un movimiento social donde se puede agrupar mucha gente muchos de muchos puestos y otro trobo molt que la gente es congregui aquí, que facin actes d'aquest de este tipo, pero bueno, donar una mica de nombre a las personas que pateixen el cáncer y, y aportar el grada de sorra para, bueno, para intentar tirar adelante y, y que sigui una cosa que realmente es una cosa seria, que está implantada en el nuestro país, que es como el cáncer y se ha per això. por eso.